Soy Martín Godoy, soy una persona feliz, soy docente y para mí la ESI a esta altura es una forma de vida, así, contundente, una forma de vivir. La ESI a mi vida me trajo a mí, eh, en todas sus dimensiones, creo que me trajo, me... Me trajo tensión, crisis, este, momentos así de, de cuestiones, de cuestionamientos propios y personales y, y profesionales y de relaciones en todos sentidos, tanto con los estudiantes, las estudiantes, en mi familia personal y en todos sentidos. Las cosas que me gustan en mi historia, me trajo a mí.